Peter Parker! Hi. Deja de mirarme el pecho por favor. ¡Oh, nunca. te acompañar tres marchas feministas. Mm -hmm. Enseña media teta, aunque sea. Típico aliado. <ríe> Hola, gente. ¿Cómo están? Lo que estén bien. Estamos aquí soy yo último. Estamos aquí un nuevo video para este canal. Y bueno, vamos a reaccionar esta vez a varios videos de Android 21, ¿no? Que ese personaje que vamos a ver más no bueno, hice este video obviamente por esta imagen que salió. Capaz lo ponga en la miniatura. Y capaz, no sé, voy a ver cuando edito algo, no sé, va a llamar más, pero <ríe> vamos a ver varios videos que encontré por ahí, que ha, ha cogido, ¿no? Quizás le muestre por la edición por cuanto ha la reacción a este. Y bueno, pues primero voy a eh, encontrar este de Kishin Pay que estuve hace poco que se llama Psycho Android 21. Es casi lo mismo de Psycho Ginata, pero vamos a ver, esta es la versión Dragon Ball en el que tiene en auto. Y a ver qué contiene esto, y bueno, dejaré todos los videos de literales abajo en la descripción para ver, a ver si me cuenta si ya está vamos a acá. <risa> y bueno, si va a voy a presionar este video y a ver qué va a Psycho Andrei 21 ¿Por de okay. <laughs> es Lo no siento, ya no hay Mira, <risa> es que <sabe>? La música <risa> Ok Nada más Se dio una ya <nave. risa> <De una. risa> pingko <risa> Ah, un poquito. Eso ocurre, solamente, eso ocurre solamente en Japón, creo, porque como saqué del video de aquí se le ese, si es una mina te da algo de comer solamente se quiere entrar. Si una chica me regala algo de comer, debe ser porque me quiere entrar. En Japón, antes de contratar a una profesora, se aseguran de que sea modelo. <risa> <risa> ah, He casado. <risa> ¿Qué sigue? Ah, no pinta bien esto. Ver, okay, 18. Okay, de Ok, espera... No sabe, Ay, la Se comió el android el... Literal y te dan en todos los sentidos. Ey, a ver lo vi lo Ah, ok, me gustó el, el, el... video... A ver, dónde está la imagen... <risa> ah, me pasó tan mal, pues. A ver qué te. Broly vs. Jim, ok... Cosas fáciles. ¿eh? la novia, el bellito insepizador. <risa> Pata, ah, entendí. ¿Eh? A <risa> ver. El de los indios. Ah, que, okay, la <risa> A la cara, eh. <risa> <¿Pata>? <risa> La pelo... Oh, no. <risa> <risa> ah, la <mierda. risa> No, <ch> <risa> hey, Las piñas. <risa> <risa> <risa> I'm pregnant. ¿Basada? Fuck this shit, I'm out. <ríe> Al menos ¿Qué hice? Al parecer los forros que mostró antes no funcionó, ¿eh? <ríe> ¿Qué hice acá? Bienvenido a México okay. A la frontera <ríe> ah, Ahí está nada más El hermano <risa> <risa> ah ok, maravísimo ¿no? Ok, le otro más Al fin los he encontrado ¿Qué es lo que quieres maldito monstruo? ¿No se supone que ya estás en tu forma perfecta? Todavía no soy lo suficientemente perfecto ¿Cuál es el punto Cell? ¿Qué ganas con eso? Me creé una cuenta de TikTok y solo recibí 5 míseros likes Como un ser tan perfecto como yo Solo recibe algo tan insignificante Mientras que otros morros mecos sin camisa Reciben un millón de likes ¿Acaso ellos son más perfectos que yo? ¡Imposible! Número 18, tú tienes un millón de seguidores en TikTok, ¿verdad? Por supuesto, y los conseguí solo en un mes ¿Y cómo chingados lo hiciste? ¿Cuál es tu talento? Pues solo subí un video bailando ¿Eh? canciones de Bad Bunny y ya. Y ayer subí mi primer video. Y lo único que hice fue hacer voz de Loli. Y ya tengo 500.000 <tose> seguidores. ¡Qué crack! Unas morras negras hicieron más visitas que el gran Cil, Con su cover de mi corazón <tose> encantado. ¿Cómo es posible? Si soy un ser perfecto y hermoso. Soy más perfecto que Itachi. Más perfecto que Zac Efron. Deshonra para ti! No ¡Deshonra se para tu vaca. <risa> Para mí va <mierda! risa> Perdón, se me escapó mi perra. Oye, Galan, se me cayó mi moneda. Déjame juntarla antes de pelear, por favor. Claro, buen hombre, junto tu moneda, no hay problema. A ver, creo que vi mi moneda por aquí. Uh... Este? Este es otro anime, ¿no? ¡Patada en los huevos! ¡Oh! tramposo! Oye, tú no eres la copia del Naruto. Creo que te decía el boco, no. Naruto verde soy una copia de nadie yo soy único y diferente de veras <risa> deja de burlarte, villano o te patearé el trasero porque ese es mi camino mi camino ninja ibas a decir mi camino ninja verdad Ash. iba a decir que ese es mi camino de héroe date vayo pinche niño meco ahora <risa> que <risa> Ay no mames yo y mi bocota las tengan por cierto, la parte del fe de Lobo lo saqué de un grupo <risa> Ok, hasta acá nomás lo dejaremos ¿Qué pasaría si el de 21 se olvida que es la que? qué? Okay. eso? Okay. God ¿no? también Ah!, como a una esto río, chico? What? No... Ah, y también la fusión... Y la fusión otra, Ok, todo es... A ver... No lo quería ver, este Ok eh, está bien el diseño Creo okay, que me gustó el video ah, fue... Ah, fue rato okay. okay. lo que vimos, Espero que esté te, te entretenido esta instalación, no sé qué es, vos comentar... Voy a agregar cosas eh, chistes o algo así, pero más, no sé. Eh, si te gustó la canción, para darle bueno, una me gusta, puedes compartir videos video, suscribirte al este canal para más videos no De como este. Y bueno, sin nada más que agregar acá, soy José Ultimate y nos vemos. Bye, chavales bye, bye bye. ¡Gracias!